Pero vamos a intentar recuperarla Recuerden que este tutorial va dirigido a cualquier Marca, sin embargo, en este caso Vamos a utilizar como referencia la marca Huawei, así que comencemos Bueno chicos, para este tutorial vamos a necesitar Nuestro programa, nuestro software Llamado Uldata for Android Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video Ustedes lo descargan, lo instalan Y obtienen una licencia, luego de hacer todo esto Le dan clic derecho al icono que se crea En el escritorio y vamos a ejecutar Este programa como administrador Una vez que nosotros tengamos el programa ejecutado aquí, como pueden observar, Uldata nos da distintas opciones. Podemos recuperar la información de WhatsApp, podemos hacerlo desde Google Drive, WhatsApp Business o incluso WeChat. Sin embargo, la opción que nos interesa es esta que dice recuperar datos perdidos. Vamos a darle clic allí, ok. Y cuando leemos clic acá, vamos a necesitar conectar nuestro teléfono Huawei a la computadora con el cable USB. Después de conectar el teléfono a la computadora, simplemente le damos acá donde dice transferencia de archivos Android. Nosotros acá podemos simple y llanamente seleccionar eh, que deseamos recuperar las fotografías. Claro que si deseamos seleccionar otros elementos también lo vamos a poder hacerlo. Ya sea seleccionándolo todo o seleccionando pues, los distintos elementos. Luego de seleccionar las fotos simplemente le damos clic acá donde dice empezar. Si les llega a aparecer esta pantalla simplemente nos vamos hasta la configuración. Nos vamos hasta donde dice eh, acerca del teléfono y vamos a irnos hasta lo que viene siendo la versión ¿okay? eh, de la capa de personalización para activar las opciones de desarrollador le damos varias veces ya luego de que las opciones de desarrollador estén activadas aquí nos vamos hasta ajustes adicionales y luego más abajo tenemos la opción de desarrollador y ya lo que tenemos que hacer es buscar lo que viene siendo la depuración USB para activarlo ok es muy importante activar la depuración usb para que en este caso podamos utilizar el programa luego le damos en aceptar y aquí le damos donde dice instalar vía usb y listo ya luego volvemos acá al programa volvemos a seleccionar las fotos le damos clic en empezar y va a obtener la información Ahora nos va a aparecer este mensaje para instalar una aplicación, le damos en instalar Y se va a instalar la aplicación de UltData en nuestro teléfono de manera automática Luego de hacer esto, lo que va a hacer el programa es recuperar la información Para eso le damos en permitir, le damos en permitir, en permitir y en permitir ¿Okay? Ya vamos a mantener la aplicación abierta en nuestro teléfono Android Mientras el programa de UltData for Android en la computadora pues recupere la información, acceda a toda la información del teléfono este proceso puede tardar un par de minutos simplemente esperamos a que dicho proceso finalice de hecho acá como pueden observar ya lo que viene siendo el programa de Bull Data ya está analizando la información pero es recomendable que mantengan la aplicación ejecutada en el teléfono. Luego de que el análisis haya finalizado, le damos clic en aceptar y ya buscamos la foto que deseamos recuperar. Podemos seleccionar una o varias fotografías que hemos borrado por accidente. Ya luego de hacer todo esto, le damos clic acá donde dice recuperar. Aquí vamos a seleccionar una ruta de acceso rápido, como por ejemplo el escritorio o cualquier carpeta y le damos clic en aceptar. Ya podemos incluso cerrar el programa si lo deseamos. Y aquí vamos a tener la carpeta creada con el nombre del programa Cuando la ejecutemos vamos a poder visualizar la fecha en la que hicimos la copia de seguridad Vamos aquí a eh, tener por separado las distintas copias que hemos hecho Ya sea la información de WhatsApp o la información del mismo dispositivo y también dentro de esas carpetas van a estar los elementos, si tenemos contactos y otros elementos aquí van a aparecer. Pero en este caso vamos a irnos hasta las fotos y vamos aquí a donde dice ver iconos muy grandes para que puedan visualizar que hemos logrado recuperar la foto que se ha eliminado por accidente. De una manera súper fácil y súper sencilla. Así que pues nada, el video se los dejo hasta acá, espero que les haya gustado. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video para que